Señores, tema 4. Y esa abuela de 95 años cumple su sueño de bailar con Mark. Con ey, Mark ey, Sí, Anthony, muy, eh, muy bonito, eh, ese yo lo vi. Vamos sí. a ver eso, Mark. Muy bonito. Sí, la el, cantante, el cantante puertorriqueño Mark Anthony le cumplió un sueño a Fela, una abuelita de 95 años en el ABA bailar con el artista durante el concierto de Mark Anthony, que se celebró el pasado fin de semana en el Amway Center, Orlando, wow. Florida. ¡Wow! Eso ¿Eh? yeah. sí, es un, como un estadio, ¿no? Sí, un estadio, como el pabellón, pero más grande, la más la bonito no, no, y, y más moderno, como la arena del Cibao. Sí. En medio del espectáculo, Mark Anthony se fijó en una cartulina roja que se alzaba en primera fila y que enumeraba algunas hazañas conquistadas por doña Fela y una aún le faltaba por lograr que era precisamente pues bailar vamos a ver con eso. Mark Anthony en esa vamos a ver el video sí <ríe> ah. Ahí estaba bailando Doña Fela. ¿no ¿Estás bailando salsa tú? Más o menos. Pola una vez. Vamos arriba. No, no, ¿Eh? ¿Eh? ¿No mañana. Oye, bien, ¿Para, ¿qué? Que bien, para que bailen ustedes <akteristos> ahí. Mira, antes de. No la salsita para que tú ya no la Yo no sé. No, acuérdate no, no, no, no, ¿No, eh? lo que te dije. Bueno, ah. ayer yo te lo dije. Sí, verdad. Villarón ah. no sabe bailar nada. Yo se tomo, no bailar. no sabes, familia? Un topacito para la lan. Yo le te la Un pasito, pero no. No, no, no, no. Después de bailar. no, no baile la noche. ¿Eh? Mi, okay. Mira, ahí vemos <risa> las imágenes, ¿verdad? De, de la doña, doña Fela. De sí, pero yo veo que la doña Fela como que está en ese ambiente. Vea lo que dice Imen. Yo creo que es como a familiarizado doña Fela. Sí, sí. mira, yo mira, ella sí, sobrevivió. Mira, ella sobrevivió al huracán eh, María, sobrevivió al COVID y con 95 años pudo cumplir el sueño. Ella está marcando y tachándole, ¿verdad? El, eh, ese, esa meta. De bailar con, con Marc Anthony, de la abuela doña Fela. Ella es abuela de una eh, influencer de, de allá, de Orlando. Entonces, ah, no. pues, ahí está. Eso fue hablado. Eso fue hablado. No, pero no son héteros, hombre, que está bonito. <risa> <risa> sí, <hombre>. <risa> sí, <risa> se, sí, se llama. <risa> hey, no sé, la este, la de Linda de Orlando se llama ella. Entonces, ¿La pues, qué? La Linda de Orlando. La Linda de la Orlando. La Linda de Orlando. Pero vamos a hablar. Ah, pero no, ¿por qué no son héteros. Eso está bonito, señores. Haters. <risa> <risa> Mira, y no es la primera vez que marc Anthony, ¿verdad? Nosotros hablamos aquí sobre un niño, me parece. Sí, sí, sí a él le gusta, a él le gusta. Sí, que no evidente que eh, lo llevó al. a la tarima con él, me parece. ¿O fue, fue el que bajó, verdad? Él bajó. de la tarima para estar con ese niño no evidente. Así que. Tremendo ese gesto ¿Qué? de canto y No son hater, conchale. No <risa> <risa> <Los risa> sean <risa> <haters. risa>